Bueno, para Samsung eh, creemos que de, para el canal de, de distribución eh, el negocio de impresión sigue siendo uno de los pilares fundamentales y como parte de una estrategia de tres pilares fundamentales eh, siendo printing, siendo visual display, siendo movilidad, la impresión sigue siendo una de las claves de estratégicas de canal de distribución de Samsung y como compendio de todas eh, y cada una de las distintas eh, de las distintas ofertas de modelo de negocio en el mundo de cartelería digital, en el mundo de movilidad, ya bien sea en dispositivos móviles, en tabletas, en wearables y la integración de todos ellos en, en, en un ecosistema conjuntamente con la impresión puede surgir las eh, consiguientes eh, oportunidades de generación de negocio adicional para este canal de distribución. Por lo tanto, seguimos pensando que la impresión sigue siendo clave, sigue siendo uno de los pilares fundamentales y que pueda aportar un valor adicional sumando el resto de, de las distintas eh, oportunidades de negocio que ofrece la compañía.